Pasando páginas de un libro oh, por Tic-tac, tic-tac Las agullas dando vueltas un relojo animal Cara y ante, cara atrás caminos oscuros en final Fushan los ventos, ardan los bosques piñemos lo Una puerta sin... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh Podríamos convertirnos en arte misa, viajar a aduana, Enterprise, hacer que somos equilibristas, saltar descalzos o sofá. No sé ¡Gracias!